Hola, ¿qué tal mi gente? En este video tutorial les voy a enseñar cómo ustedes pueden desbloquear una gente en Instagram que también te bloqueó. Resulta que tú blo cuando dos gente se bloquean mutuamente, después se quieren encontrar para desbloquearse y no pueden. Entonces yo les voy a enseñar un truco aquí que funciona tanto para iPhone como para Android, ¿ok? Regularmente muchos novios cuando se enojan, se bloquean y después cuando se reconcilian, se quieren volver a desbloquear y se les resulta imposible. Entonces en este video yo espero que les sirva de ayuda. Esto que yo he preparado para ustedes. El primer paso es crear una cuenta salvadora. Yo le llamo en este ejemplo de video que vamos a hacer la cuenta El Reconciliador, ¿verdad? Es el, mi cuenta Reconciliador. Luego el segundo paso es la cuenta de Instagram nueva que vamos a crear va a ser un grupo de chat y en ese grupo de chat va a incluir a las personas que se quieran desbloquear. En este caso, los que se quieren desbloquear, vamos a decir que son novios en el ejemplo. Luego, más adelante, el novio y la novia deben entrar y aceptar la solicitud para participar en el chat. Luego, el novio y la novia, desde, desde su celular, va a entrar y va a aceptar. Note bien que este ejemplo usted lo puede hacer con la, con la cuenta de Instagram de un amigo o de cualquier persona que esté disponible para prestarle su Instagram. Simplemente ustedes crean el grupo de chat. Y se incluye el novio y la novia y luego que estén ahí inscritos, acepta la solicitud y podrán verse. Si ustedes no quieren tomar prestado ningún celular, pues les recomiendo que síganme a mí los pasos de este video. Entonces el próximo paso sería que el novio y la novia pueden entrar al chat y cuando entren al chat van a ver que ahí está la persona que tú bloqueaste y te va a aparecer los tres punticos. Entonces tú vas a poder desbloquear a esa persona. Vamos al video de una vez para que ustedes vean paso por paso cómo se puede desbloquear una persona en Instagram que también te ha desbloqueado. Ok, el objetivo de este video es, lo que vamos a hacer es que yo tengo la cuenta reconciliador, ¿verdad? Y yo he creado dos cuentas adicionales que son el novio 2020 y la novia 2020. Para hacer el simulacro, como no voy a tomar otros celulares prestados, solamente la única cuenta que yo voy a crear es la cuenta reconciliador. O sea, voy a empezar de cero y luego voy a hacer el simulacro como que soy el novio y luego haré el simulacro como que soy la novia, ¿ok? ok Vamos a esto. Solamente vamos a empezar creando la cuenta Reconciliador 2020. Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear la cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí arriba, yo me doy cuenta de todas las cuentas creadas que tengo de Instagram. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que vamos a crear la cuenta Reconciliador. Entonces, vamos a darle a agregar cuenta. Le voy a dar a crear cuenta nueva. Y le voy a poner res. Reconciliador 2020. Ok, me dice que está disponible. Entonces le voy a dar a siguiente. Yo voy, nada más hay que darle siguiente en este paso. Completar registro. Yo voy a seleccionar una foto. Le voy a agregar, agregar una foto. Yo voy a poner una foto que tengo que elegir de la biblioteca. Voy a tomar esa. Le doy a listo y luego lo voy a dar siguiente, guardar y omitir. Entonces, si yo le doy aquí el corazón aquí abajo, ¿verdad? Esa es en mi cuenta, mi perfil. Yo aquí puedo ver aquí arriba todas las cuentas que yo tengo, ¿Verdad? Entonces el objetivo de ahora es crear el grupo de chat. Lo que yo voy a hacer es simplemente le voy a dar a la casita aquí abajo. Y le voy a dar aquí donde está esa flechita. Y ahora le voy a dar donde está ese lapicito. Y voy a crear un chat y voy a agregar al novio 2020 y a la novia 2020. Que son las personas que se quieren desbloquear mutuamente. Entonces la agrego, le doy a un clic a la novia 2020. Ya está agregada. Ahora vamos a buscar novio. Eh. Le voy a dar un clic al novio 2020. Y ahí, después que yo tengo las dos personas agregadas. Yo le voy a dar un clic donde dice chat. Le voy a dar chat. Entonces ahora, asigna un nombre de grupo. Vamos a ponerle chat. Amor, vamos a ponerle. Y le voy a dar aceptar. Ya, esto es un chat que se ha creado. ¿Verdad? Si yo le doy un clic aquí arriba. Donde está el nombre del chat. Yo puedo ver los integrantes del chat, que son las dos personas que yo añadí y el administrador, que en este caso soy yo, ¿verdad? Entonces simplemente voy a volver atrás y voy a escribir un mensaje cualquiera. Y le voy a dar a enviar. ¿Qué pasa? Que cuando yo escribo el mensaje, las dos personas, como es una cuenta nueva, esas personas no me conocen. Simplemente ellos tienen que... Darle que sí a la solicitud. Entonces simplemente el próximo paso es que cada persona que se quiere desbloquear, por ejemplo, como quien dice, ahora el novio va a venir en su celular. Y en su celular entonces le va a dar la casita y va a entrar al grupo de chat. ¿Verdad? Le da la flechita. Y fíjense donde dice ahí una solicitud. Si no le sale ese mensajito deben de esperar un tiempo porque a veces no sale de una vez. Se tomó un tiempito. Entonces ustedes esperan, qué sé yo, 5 o 10 minutos hasta que salga. Cuando salga, simplemente ustedes le van a dar ahí. Y ahora me está diciendo que una solicitud para el chat que se ha creado, que alguien me ha invitado a un chat. Entonces le doy al chat. Me dice, en este chat hay una persona que yo bloqueé. Permanecer en el grupo. Claro que sí. Vamos a darle a permanecer en el grupo. Ahora le vamos a dar a aceptar, que quiere decir que todos los mensajes que lleguen me puedan llegar a mi celular. Aceptar. Entonces ya yo puedo venir y darle aquí de nuevo y ahí me van a aparecer las personas que yo tengo bloqueadas. Simplemente si yo quiero desbloquear a la novia 2020, pues le voy a dar entonces a desbloquear y se desbloquea. Entonces lo mismo va a ser la novia. Simplemente ella va a venir. Vamos, yo voy a entrar al chat de la novia como si fuera la novia. Entonces ya va a venir, va a hacer lo mismo, le va a dar a la casita. Luego va a venir, le va a dar triangulito. Entonces, una solicitud, ¿verdad? Le vamos a dar ahí donde dice una solicitud. Entonces, después que le demos a una solicitud, le vamos aquí, ¿verdad? al nombre del chat. Hay una persona que tú bloqueaste. Sí, no importa. Permanecer en el grupo. Aceptar. Y simplemente ahora me voy de nuevo al nombre. Y ahí yo veo que tengo una persona bloqueada. Entonces esa persona que está bloqueada simplemente me va a dar la opción en los tres punticos. Ahora entonces le doy al otro puntico. Y ahí me va a dar la opción de desbloquear a esa persona. Desbloquear. Ok, la novia acaba de desbloquear al novio Entonces ahora tengo que volver de nuevo Porque parece que no, el novio no desbloqueó bien a la novia Voy a entrar la en cuenta del novio Entonces el novio va a venir, le va a dar la casita La fechita, le va a dar el grupo Le va a dar aquí arriba, donde dice amor Entonces aquí vamos a ver, para desbloquear a la novia Le damos los tres puntitos y me va a salir la opción de desbloquearla desbloquear desbloquear y se desbloqueó entonces si yo vuelvo al grupo veo que ya todo el mundo se ha desbloqueado ok entonces después que todo el mundo está feliz y ya todo el mundo se desbloqueó podemos eliminar el chat podemos salirnos del chat recuerden que no es necesario crear una cuenta nueva que ustedes lo pueden hacer de la cuenta de un amigo el amigo puede crear el chat simplemente eh, nada señores, nos vemos en la próxima Espero que este video les haya servido de mucha ayuda Y vamos a seguir subiendo más videos No olviden suscribirse y dejarme un me gusta